Tierra. ¿Eh? Fuego. Hexai. Aire. Drop this. Vamos rápido. No, te escucho doble. Te odio, Agustín. ¿Y Johnny, ¿te tiraste un pedo? Sí. Sos un hijo de pu... ¡Oh, no! ¡Alto veneno! Eh. Me sale sangre en la nariz. Qué tenía el pedo, eh. Limpiamos rápido, vamos. meter uno, el mete uno! ¡Pum! ¡Pum! Listo. Listo, vámonos. Mira ahí. La comió. Comió doblada, eh. ¿Llega? No, no llegan a robarlo ni en peda. Eh. Ay. No problem. ¿Ahora que fue eso? No, soy malazo No, me metí me a. Ver. <risa> ya empieza el trabajo, güey. No, estoy muertísimo. No. Ah, no. no te listo esto. se mete en el ojo El cebo está muertísimo. No, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? sí Mira, eh Mira, eh ¡Oh! Por atrás Qué hijo de... Y la próxima experiencia, dejase la... O sea, la próxima wave Dejase la... a Nate Pues... le sacamos mucho, si no No, le robé todo acá y lo Dale, dale Tuyo Oh, bueno Viene ahí you rock, Hola Gastó la ulti Ahí está Viene ahí. ahí no, me tiró la ulti Sevadísimo. Viene ahí Viene ahí, viene ahí Ah, escucho el Agni no, no, no. está, está muertísimo eh. Ah, está metió uno Gastó la X, Muerto ¡No, le re! Viene ahí. No, pobrecito, y ahí el camazot tipo puta madre. Ah. No, alto lag. No, me mató. No, no, no. no. Claro, porque soy un si, nivel mayor. Y si, si carreas mal, hay que reportar, ¿verdad? Exacto. Nosotros venimos acá pensando que nos vas a encargar Ay, oh, qué buena claro, gente ¿Quién tiene claro. el canal de Smite? ¿Vos o yo Agustín? No, no, ustedes me tienen que donar Ustedes no, me no. tienen que donar por estar en este ¿quién? video ¿Quién no nos manda un saludo, Agustín, en su canal? ¡Ah! No! yo? ¿Qué ¡No! No, el Hoshi sí, de no. debe meter unos rebotes ¿Cómo se desinstala? Ah. Ah, no, chicos, yo les carreo, el no, el no se preocupen Quién dice Carrear? Dice soy genial. Dice dice Uller va a XD. <risa> XD XD XD XD XD Alto Remix XD eso salió pero de dónde, boludo. Ulti últimamente aprendí a optar re. Ra, re ¿Cómo se diría? ¿Largo? ¿Profundo? Fuerte. Eh, como la mía. Ah. Larga y profunda. Cayó una Ah, pa', sería sí. una pena que yo cambie de distancia. Dale chico ah. limpien la concha de madre Callate, cayó una baste boludo. Tuvimos que ir a pelear, boludo. No, voy a morir. Váyanse a cagar. Eh. No, mentira. Te morís y vas a ver. Dislike en tu video. Ah, los parió, vayan a cagar. No, me como un rebote y me muero. Gracias. ¡No, lo estudié, me ¡Lo ¡Muero! Gracias. ¡Ahhh! ¡No, ¡Lo estudié, ¿Soy el, rebote el, ni el rebote que nos comimos. Ah, no, chale, me voy buenos rebotes, yo me quiero Es parte. maestría 10. <risa> <risa> en el Gang. ¡Gank! ¡Gank! ¡Gank! ¿Qué ¡Gank! Me comí el triple rebote, que triste. Alguien me ayuda a hacer el blue? ¿Está bien? ¡Lamá! No me ayudé. Eh, me tiró. No, no, no, no, no. No, no te puedo dejar solo 10 minutos, chón. No. no. qué? Fueron 10 segundos. Sí. O sea, o sea, se fue che, llame. llame una última. No, no, no, no, no. La concha de su madre y la palió. Mira esos gatitos. Allá, me hacen mierda. Me tiraron todos. Tirosa con su rebote y la puta. En late no le sirve. Sí, pero hay que ver si llegamos a late. No. Oh, buen punto. Tira esta Una habilidad tienen que apretarla. Oh, me hizo no. Jorge, vos no, ente no entendés porque tenés un canal de Smile, ¿eh? <risa> o sea, ¡La, la nora! ¡Ah! ¿Por qué? Ni la eji aplicaste. ¿Qué? Porque... ¿Qué? Vuelve... No Eso. Eso. Eso. Eso. Eso. Eso. Eso. No, no sé. Un 3 ¡Oh! No. De un 2 ahí. Oh, Rebotin, me un ¿Qué te pasa? Rebosan, ne, la, de, da, Dale. Dale. Pero me salió re bien, o oh, no, salté metí el stun, y me clavaron un stun y una ulti de tres, boludo Fundamental no, no saltar enfrente de Anubis <risa> claro Oh, te la ready! Torre voló, la torre, no, no, no Tira una ulti ya no. Me he no, otra vez No No, no. Me voy, boludo, me voy a quedar en la fuente. Anubis de mierda, weón. No había necesidad, no había necesidad, no había necesidad. <ríe> Exagerado. mata el gatito ese. No le pegué nada. Puta, ¡Alto rebote! ¡Te comiste! ¡No! ¡Alto puta! Hay que, hay que decir que fue genial. Hay... No quiere ni jugar el chaval. ¡Ay, ¡Oh, fuck! ¿A quién le pegó el vicio? Che, me están esperando acá, re sucio son. ¿Qué hago? gasto el push? Quiero el... Cositos. No, no, pero son re putos. Los cositos que hacen cosas. carajo? ¿Qué? Voy a recomendar ¡Viene ahí! ¡Busá, busá, busá! No bro no. Oh, estaba escondida no en su miedo. coso de mierda Sigo regenerando ¡Bomba! Uh le hice mierda No guacho qué... uh, eh. dice Lo destrozó el ser Ahí, ahí, ahí, ahí. ¿Eh, bete de tu ¡Ese ¡Ahora! ¡Voy, voy, voy! ¡Te lleno, te ¡No la quieres, no la quieres! No, Me re mí Me tiré el... Matalo, matalo, no, matalo. matalo Esto Mátalo, no. No, no llego ¡Bien! Sí, mierda. Esta mierda tiene mucho daño ¡No! Cubito de mierda, boludo Sí, insoportable. <ríe> me voy a llevar el red ¿Qué, ¿Qué tiro? Eh? Ah, no, hasta el otro lado. No, no, Me robaste la kill de nuevo, te voy a matar. ¿En serio? Sos un sorete. <risa> uh, ese daño, amigo. Desde acá vi como lo guayote. Lo matan los minions. Lo matan los No, ahí está, llego, llego. Fuá, amigo. No, agarró la ulti. No. <risa> Le pasó al lado. No tengo ulti, no tengo nada. A menos que lo mate. Si, eso quería la ulti. Si, sí. te transformo en un pececito. Nooo, que combate nos pegamos, boludo. No. Oh. Como me la quería cagar a lo vi, boludo. Lo vi, boludo. Si, si, si, si. Yo estaba mirando a fijo, No, me morí. Aquiles. Viene ahí. Nooo Pa' tu casa. <risa> Quiero <risa> resolverte el maestro. Después se quejaba, viste. <risa> Creo que ya sé. Hay un Aquiles. Venga, me voy boludo. Dale, escorte la coche otra vez. Te pusiste al lado mío, chavo Obvio, amigo. No, me igual yo te. Matalo, matalo, matalo. A matalo. Ah, lo maté yo. <risas> <una> bola, killer. aquí, ¿eh? Le van. Ves que compro el suyo. No. No, tu mamá, que mano. No. Aún eh, saltá, saltá, saltá. Uy, coin, tira el tren. Ah. No tenía la tregua. matelo, matelo Uh, el daño que le acabo de... No, el cubo de mierda. Ah, está fideadísimo, boludo. Atacar, porque atacar, no, mierda No tengo, no tengo cooldown, ese tiempo, ese tiempo. ¡Oh, recibamos! No, Esta es mierda, boludo! Ah, no. Yo aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Ya salí, ya te la uso. No ya sale Ay, yo. Now you fucked up. Es el robot. Más vale que robe. No primero. maté, creo. No tengo Se tiró a Aegis. Ay, qué malas ¡Hijo de puta. Yeah. Le hice mierda, vamos, le va. Tenés a la quieres atrás, Fuck. Querés. Listo. ¡No! ¡Uh, viene ahí! ¡Dale, Austin! ¡Dale, dale! ¡Ay, mira cómo está el otro! ¡Dale, dale! dale Vos puedes, vos puedes! ¡Vine ahí! bien, bien dale! ¡Ay, dale otro! ¡No! ¡No! ¡Ah! mató la una! ¡No! ah, bueno. Me guanchoteó, boludo Me pude y me hizo mierda No, oh, olvidate esa mina boludo, GG. Defiendan eh, como puedan sí. <risa> Porque esa mina boludo te tira un Básico y te guanchotea, boludo con el básico Miralo boludo como se manda el hijo de puta Un sí, cebado, pero bien, muy bien, vos tanquea, vos tanquea No, el titan, el titan. No. Oh. Come